Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España Hoy vamos a hacer un flan de queso Y los ingredientes son 400 mililitros de leche 200 gramos de queso de untar 350 mililitros de leche condensada 4 huevos Ralladura de un limón Y para hacer el caramelo 3 cucharadas soperas de azúcar y dos cucharadas soperas de agua lo primero que tenemos que hacer es hacer el caramelo se echa el azúcar y el agua como veis ya se está haciendo el caramelo ya está hecho el caramelo y ahora lo vamos a mezclar en todo el molde. Mirar qué bonita ha quedado el caramelo y ahora vamos a hacer la mezcla para el flan. Lo primero que hacemos es echar los huevos. Echamos la leche, la ralladura del limón, el queso y la leche condensada. Ahora vamos a batir todo lo que hemos echado. Ya hemos acabado de batirlo y ahora lo que tenemos que hacer es echarlo en la flanera. Lo echamos en la flanera. Lo cerramos. Y lo metemos en el agua al baño María lo metemos al horno y ahora tiene que estar 160 grados durante 50 minutos bueno amigos al final hemos tenido que dejar una hora ya está hecho y ahora lo que vamos a hacer es emplatarlo Mirad qué bonito ha quedado el flan de queso emplatado bueno amigos espero que os haya gustado este flan de queso que hemos hecho ya sabéis dar me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene, adiós.